Eh, que ha tenido también la posibilidad de venir a una estancia muy interesante aquí en México, en diferentes instancias, como la Universidad de Chapingo, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó diferentes también eh, especializaciones y cursos y talleres en esta estancia tan importante que hizo en México. Actualmente él se desarrolla como coordinador de comunicaciones del centro eh, del centro de salud mental comunitaria de la provincia de los Andes en Chile, cerca de Santiago de Chile, pero más orientadas a la cordillera de los Andes, desde allá agradecemos la participación del maestro Alejandro Escudero Madrid. Muchas gracias de adelante Jano. Muchas gracias por la, por la presentación y por la invitación Eli siempre un, un agrado estar en, en contacto contigo y, y muy contento por la, por la gran concurrencia y la gran convocatoria que tiene esta actividad y feliz de estar con tantos colegas de, de México y de otras partes de, de América Bueno el día de hoy vamos a, vamos a conversar sobre un tema que es uno de los temas centrales y que ha tenido más, más concurrencia desde el, desde el discurso público, desde lo que nos ha pasado a todos nosotros en este tiempo de pandemia. Yo siempre pregunto, eh, en el último tiempo, eh, que levante la mano quién no ha tenido un bajón en su salud mental desde que comenzó el, la pandemia. Yo creo que es muy poca la gente que no ha pasado por alguna crisis, ha tenido algún bajón emocional, un bajón en su salud mental, incluso eh, teniendo, teniendo consecuencias de llegar hasta alguna hasta tensión en salud mental. ¿ya? Bueno, el día de hoy voy a separar mi, mi presentación en dos, en dos secciones. La primera sección va a ser eh, contarles sobre el Centro de Salud Mental Comunitaria de de los Andes, eh, de cómo funciona más o menos, se articula la, la política pública desde el servicio público, en la atención de salud mental en, en Chile, y cuáles son los nuevos enfoques, los nuevos modelos que se está trabajando. Y la segunda parte, está más orientada a reflexiones desde el trabajo social, y en específico desde la especialidad que desarrollo yo en el centro, que es, yo estoy a cargo de, del área de comunicaciones, participación social, y de un tema que estamos trabajando, que venimos trabajando desde la inauguración de este centro, que es la experiencia usuaria. ¿ya? Eh, desde el sentido súper positivo de, de poder atender de mejor forma posible a nuestros usuarios y a sus familias, eh, con los recursos limitados que tenemos, por supuesto, desde el área pública, que eso no es, en, a nivel latinoamericano no es ningún, no ningún secreto, ¿ya? que, que en, en la política pública... Se hace muchas veces con, con harto esfuerzo y con harto corazón de parte de los funcionarios y funcionarias, y especialmente de mis colegas de, de trabajo social. Entonces, vamos a presentar. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, ya se ve, Jano. Perfecto. Vámonos entonces. Bueno, el Centro de Salud Mental Comunitaria de los Andes es un centro eh, de financiamiento público, es parte de la red del Servicio de Salud Aconcagua, ¿ya? que a su vez es, forma parte del Ministerio de Salud y de la red de prestadores públicos que tiene nuestro Ministerio de Salud. En nuestro establecimiento, nosotros desde el, desde el área um, organizacional, eh, bueno, contarle entre paréntesis alguna, alguna incidencia, como estamos entre colegas y estamos en confianza. Eh, aquí, eh, como un establecimiento nuevo, nosotros comenzamos el año 2017, nos establecimos en, acá en la, en la comuna de Los Andes, dando cobertura a la, provincia de Andes? a la provincia de Los Andes. Entonces Este es un espacio en que, en que como eran cargos nuevos y, y un equipo totalmente nuevo, eh, se empezaron a, a generar ciertos cierto ajuste en el, en el camino, porque veníamos llegando, todo el equipo profesional era todo nuevo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar. Entonces, uno de nuestros trabajos fuertes en el inicio de este, de este centro de salud mental eh, fue comenzar a trabajar nuestros valores, nuestros principios, nuestra misión, nuestra visión, y comenzamos finalmente a trabajar incluso sin tener atención de usuarios, porque partimos eh, cuando el, el espacio, el... el el lugar físico que estamos habitando ahora, eh, no estaba ni siquiera terminado. Entonces comenzamos con, con un trabajo interno de equipo y en ese, y en ese momento se dieron esta, estas definiciones que si bien están tomadas del modelo de, de atención en salud mental comunitaria, eh, nos representan cabalmente, que es primero el respeto y promoción de los derechos humanos como elemento fundamental. Eh, la persona también como un ser integral, es indivisible física y mentalmente. O sea, no podemos pensar la salud física sin tener en consideración la salud mental. Y la equidad. ¿ya? La equidad también desde un concepto amplio que considera la accesibilidad, la pertinencia, la cobertura universal y la intersectorialidad de la intervención y de los trabajos que se realizan. ¿Ya? Bueno, ya bajo nuestro lema de que se fue, yo creo que nadie se propuso eh, adoptar este lema, pero siempre fue apareciendo en en las presentaciones y en, en nuestras actividades como más eh, organizacionales, que no hay salud sin, sin salud mental. Bueno, principalmente nosotros atendemos, como pueden ver en, en la gráfica, eh, Principalmente nuestra población a atender es de un 62% de mujeres respecto de un 37.7% de, de hombres. ¿ya? Hay un, un tema de género también importante que considerar en cuanto a nuestro a nuestra perspectiva de trabajo. Eh, nosotros somos un, un centro relativamente pequeño. No somos un gran centro de, de atención en salud mental, pero atendemos desde eh, desde los más pequeñitos que son Niños y niñas, adolescentes, hasta personas eh, adultas mayores, ya que, que superan los 80 años. Tenemos eh, atenciones tanto por profesionales médicos, ya sea médico general, médico psiquiatra, tenemos profesionales no médicos también, psicólogos, trabajador social, terapeuta ocupacional, enfermera, eh, técnico social, técnico en, en enfermería etcétera, etcétera. Son los profesionales que tienen agenda clínica y que atienden directamente a la población bajo control que tenemos nosotros eh, en, en nuestro territorio. <ríe> Producto de la pandemia tuvimos que, que generar un modelo de trabajo que nos hizo, nos hizo poder generar esta, este tipo de atenciones remotas vía telefónica y también eh, videollamadas, ya utilizamos ahí las plataformas disponibles para poder seguir dando continuidad de atención a nuestros usuarios. ¿Ya? En, respecto a la pandemia, nuestro establecimiento, porque aquí en, acá en Chile, bueno, en México igual, hubo bastante tema con, con los confinamientos. Nosotros estuvimos confinados a, a, a, harto tiempo, eh, donde estaban restringidas las libertades de, de, de desplazamiento por el tema sanitario. Y ahí se hacía imperioso que el personal de salud pudiera dar estas atenciones de, de las, utilizando los medios remotos posibles. Trabajamos también en temas de visitas domiciliarias, la entrega de medicamentos, eh, administración de medicamentos de tratamientos inyectables también a domicilio. Y claramente, producto del COVID, nosotros tuvimos que hacer adecuaciones en nuestro, en nuestro establecimiento que, que tuvieran, bueno, que todavía se mantienen, con estricto rigor, eh, las medidas sanitarias para que nuestro equipo profesional, nuestro equipo de funcionarios, no se viera afectado, y también nuestros usuarios también no se vieron afectados respecto del, de los contagios por COVID. En este punto, es importante señalar que en nuestro, en nuestro establecimiento, hasta el día de hoy, eh, hemos tenido solamente una compañera mmm, COVID positivo. ¿ya? Y eso dice relación con que el trabajo que se hizo en, en materias preventivas, las medidas eh, sanitarias que se tomaron en el establecimiento para proteger tanto a nuestros usuarios como a los funcionarios, anduvieron bastante bien, ¿ya? y esta, esta colega no se contagió en, en el COSAM, sino que se contagió en, en un entorno diferente. Dentro del, del modelo de atención que tiene el, el Centro de Salud Mental Comunitaria, nosotros tenemos una, una oficina, eh, que es, es la oficina que bueno, tiene todos los servicios públicos en Chile, pero nosotros le damos mucho énfasis al, al trabajo que realiza esta oficina que es la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, conocidas como las OIRS. Las OIRS son una plataforma de, de solicitudes ciudadanas, donde las personas pueden, por ejemplo, desde interponer un reclamo, eh, hacer una felicitación a un funcionario X, o tan simple como pedir un certificado, por ejemplo, de diagnóstico y tratamiento, o solicitar acceso a su ficha clínica completa. Ellos lo pueden hacer a través de un documento, que genera plazos de respuesta establecidos y con eso eh, nosotros le podemos dar seguimiento y también recordar eh, la ley que protege lo, los datos personales de nuestros usuarios y de todas las personas en su atención de salud. Estas atenciones de la Oficina de Informaciones también, que es nuestro fuerte, eh, concentra también mucho trabajo que se realiza directamente con las personas eh, sobre consultas que no necesariamente pasan a un papel, por ejemplo. Hay gente que consulta sobre cómo acceder a la atención en salud mental eh, u orientaciones que tienen que ver con otro tipo de establecimientos. Nos llegan muchas consultas eh, de establecimientos educacionales, de m, vía redes sociales, nosotros tenemos un trabajo ahí que les voy a comentar en, cuando lleguemos a la parte de comunicaciones. Cómo nosotros abordamos el tema de comunicaciones y el énfasis que le pusimos, especialmente en, en tiempos de pandemia, eh, al, al acceso a las personas a un WhatsApp de información en, el, en el, del centro de salud, poder hacer solicitudes, consultas, reclamos, todo a través de, de medios online. <coughs> Respecto del acceso de las personas a su atención de salud eh, en, en salud mental, yo les quiero comentar acá, así súper brevemente, que eh, existe un una política pública que lleva del año 2005 hasta, hasta la fecha, que incorpora 85 patologías de, de salud, ¿ya? que se categorizan ahí por, por ramas de áreas de atención, cáncer, algunos diferentes temas, y dentro de esos paquetes de atención están los que tienen que ver con, con salud mental, que son eh, los que nosotros vemos eh, prioritariamente en, en nuestro establecimiento. ¿ya? El el AUGE o el GES eh, garantiza la, el acceso a las personas que tienen un diagnóstico eh, sobre, un, sobre un tipo de patología y garantiza eh, el acceso a, a todo evento con protección financiera, con acceso a eh, un precio garantizado para, lo, para las personas que tienen categoría de pago. De ahí les voy a explicar un poquito cómo funciona el, el sistema de salud en, en Chile y también ejerce un, una oportunidad de atención, ¿ya? o sea, tiene una cantidad de días para que den respuesta a tu garantía. La garantía tiene una protección financiera, una garantía de acceso y además tiene una, una, una garantía de oportunidad. Y no puede pasar de cierta fecha que te otorguen la prestación establecida. Nosotros en nuestro centro de, de salud mental comunitaria tenemos, atendemos el GES 15, que es esquizofrenia, <coughs> El GES-34, que es depresión en personas de 15 años y más. El g 75 que tiene que ver con el trastorno bipolar en personas de 15 años y más. Y atendemos el g 85 que es el nuevito, que salió hace poco tiempo, que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿ya? Bueno, esto es un, una foto de nuestro, nuestro... La última foto sin mascarilla que nos pudimos tomar con nuestro equipo que es el equipo de, de COSAM Los Andes. Y dentro del equipo de COSAM Los Andes existen diferentes equipos. Hay un equipo que, que trabaja con infanto juvenil, ¿ya? que es un equipo específico, completo, y que atiende la provincia completa. Hay otro equipo que trabaja, hay dos equipos que trabajan adultos, un equipo comunitario adulto. Eh, hay otro equipo que trabaja, que es una unidad completa, que trabaja en demencias y Alzheimer, que es el centro que calcula que tienen un, un establecimiento que está cerca del nuestro, pero con dependencia administrativa de nuestro establecimiento. Y el equipo administrativo y el equipo directivo, eh, del cual formamos parte nosotros como comunidad de comunicaciones, participación social y experiencia usuaria, que es parte de, del equipo directivo. Eh, aquí les tengo algunas imágenes del, de los trabajos que realizamos en, en el área de... de en la área comunitaria, hay aquí una actividad de deporte inclusivo que se hizo con nuestros usuarios de COSAM, con un club de deporte adaptado, un deporte inclusivo, con nuestro usuarios usuario de usuario salud mental, eh, que no tienen problemas de movilidad física, compartieron un partido en silla de rueda con, con otro usuario, también poniéndose en el lugar del otro y empatizando con la condición eh, de las personas con movilidad reducida y con discapacidad física. Y aparece eh, trabajo comunitario del Centro Quicalcura, que es el centro de, que trabaja Alzheimer. Esta fue hace unos días atrás en la actividad del día del Alzheimer. Esto también corresponde a esa actividad. Estos son los talleres que realiza el equipo de terapia ocupacional del COSAM, con usuarios nuestros. Y aparece otra fotografía del equipo de terapia ocupacional. Este también es parte del trabajo que realiza el equipo de terapia ocupacional, donde se hacen muchas actividades comunitarias. Y el día de ayer, precisamente, se hizo esta. O sea, el, antes de ayer, el día jueves, se hizo esta obra de teatro, con donde ellos produjeron, eh, escribieron la obra y también representaron todos los papeles de, de esta actividad. También tenemos un trabajo con agentes comunitarios en salud mental, que es una de las cosas que echamos más de menos de la pandemia, de no poder juntarnos en grandes grupos. ¿Ya? Y los agentes, la gente que se capacitó con nosotros, que ha tomado esta, estas capacitaciones, son agentes de la comunidad en forma que llegaron de todo, profesional, llegaron profesionales, llegaron técnicos de en enfermería, llegaron funcionarios de, de salud primaria, de establecimientos educacionales, de juntas de vecinos, de clubes de adulto mayor, de clubes de, de tango, etcétera, etcétera. Una, hay gente, eh, gente joven también de, de establecimientos educacionales, estudiantes. Se generó un, un grupo bastante grande y es un trabajo que nosotros esperamos poder continuar pronto trabajando específicamente desde la comunidad en los temas de, de salud mental. ¿ya? También tenemos una, una comisión de comunicaciones. Bueno, en la presentación anterior hemos visto bastante el tema de comunicaciones eh, y nosotros en, en el COSAM... Inicialmente no teníamos una persona encargada de comunicaciones. Por un tema de afinidad profesional y de habilidades que manejaba más o menos el, el trabajo, ese, ese, ese tema de comunicaciones lo tomé yo. Después, obviamente, tuve que formalizarlo para que, para que, fuera, para que no hubiera ningún problema. Y generamos una comisión de comunicaciones transversal con, las, con voluntarios de diferentes equipos que se, que se inscribieron en esta comisión, con la directora del establecimiento, y uno que otro actor clave dentro del establecimiento para poder eh, ver cómo nosotros manejábamos y desarrollábamos una estrategia comuni comunicacional sobre los temas de salud mental. La primera etapa fue darnos a conocer como establecimiento y ahora estamos abocados en trabajar específicamente cómo eh, trabajamos la reducción de estigma, cómo trabajamos eh, la, la información respecto de la, de, de la salud mental, y, y con esto tenemos diversas actividades, siempre estamos apareciendo en prensa, sacando informaciones, nos comunicamos mucho con la prensa, y ese es un, es un punto importante, que es un gran aprendizaje que hemos desarrollado, que la salud mental, para romper el estigma, hay que informar, hay que comunicar, la gente tiene que educarse, tiene que conocer. Y para conocer la mejor forma, eh, porque si tú no dices la noticia, si tú no dices la información, alguien la va a decir por ti. ¿Cierto? Y muchas veces eso que dice la otra persona de ti no va a ser tan aceptado eh, respecto específicamente de tema de salud mental. Se da mucho espacio al, al estigma, a la especulación, eh, a informaciones erróneas. Entonces nosotros qué que pretendemos es estar siempre en relación con los medios de comunicación, estar sacando eh, notas de prensa, estar informando y ser referentes sobre temáticas de salud mental cuando se transmiten a través de la prensa local. Entonces, sea, ahí trabajamos con los periodistas, cosa que cuando van a tomar información, cuando van a hacer una cuña de prensa, cuando van a trabajar en un reportaje, o sucede un hecho, un hecho que tenga que ver con temas de salud mental, por ejemplo, un suicidio, por ejemplo, eh, temas que tienen que ver con depresión, un proyecto de ley del aborto que está, se está tramitando ahora en, en el Congreso, siempre vienen a consultar a nosotros. ¿sabes? Ya tenemos posicionado ese... Ese nivel de, de confianza y de, y de ser referente en temas de salud mental. Y que es mejor que el equipo que trabaja salud mental que pueda dar respuesta a esa, a esa información de manera más, más certera. Esa era la primera parte de la, de la presentación sobre qué es el centro de salud mental, cómo funciona. Eh, pendiente me queda... ...contarles cómo funciona el sistema de salud chileno, pero... ...vamos a llegar un poquito más adelante a ese, a ese tema. El punto que me gustaría desarrollar hoy día... Eh, ...y le pido a, a los administradores, a Lío o Ángel... ...que me avisen cuando estoy más o menos en el tiempo ya, porque se me pasa un poco, el, se me pasa un poco la hora. La reflexión in, eh, inicial que vamos a trabajar nosotros es... ...por qué comunicar en salud mental, cuál es la importancia de la comunicación... En, en un establecimiento salud mental, uno pudiera decir, escucha, es un establecimiento pequeño, eh, no tiene tanta incidencia en la cantidad de atenciones que presta, pero la importancia de, de la comunicación en salud mental tiene que ver, como les indicaba anteriormente, de la forma que nosotros vamos a abordar las temáticas de salud mental, las temáticas de prevención, de promoción, todo lo que hemos revisado en las presentaciones anteriores, que han estado espectaculares, he aprendido mucho en, este, en, este, en esta jornada de, de escuchar eh, las presentaciones magistrales que, que hemos tenido anteriormente, de qué forma nosotros podemos articular una estrategia, pero una estrategia, una estrategia de verdad, pues estamos hablando de, aquí no estamos hablando de, de que hagamos cosas porque hay que hacerlas, o hagamos un, ya, celebremos la semana en la salud mental, hagamos cuatro actividades y estamos listos. Esa no es la idea. La idea es generar una estrategia de comunicación que involucre, eh, ojalá, a todo el equipo de, de salud que sea una estrategia consensuada y que tenga relación, por supuesto, con la planificación estratégica, con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestros valores institucionales y que refleje esa, esa, esa planificación estratégica en una estrategia de cómo nosotros también vamos a comunicar, cómo nosotros de qué forma entregamos el mensaje, ¿De qué forma hacemos la promoción? ¿Cómo hacer, ¿Hacemos la prevención? ¿De qué forma nos relacionamos con la comunidad? No da lo mismo una acción aislada que una estrategia donde hay acciones que son parte de un plan mayor. ¿ya? Muchas veces uno cae en, y sobre todo cuando hay programas públicos o programas privados que son como muy efectistas en, en el desarrollo de acciones puntuales, en caer en este hacer, hacer por hacer. Te invitan a una actividad por acá, hoy llegamos a un, no sé, una corrida familiar por la salud. Ah, vamos a correr por la salud. Pero, ¿cuál, cuál estrategia de seguimiento eh, se da a esa, a esa actividad? ¿Cómo nosotros generamos también la confianza de la comunidad, el compromiso con, con, con las organizaciones comunitarias, con los líderes comunitarios, cuando vamos a sus, a sus territorios, donde ellos son dueños y señores de su espacio? Y le decimos, oiga, trabajemos en, en esta actividad. O lo venimos a ver para darle una charla. Una plática en, en cierto tema. Eh, ya, pero me, el dirigente acá usualmente, y creo que en México también pasa eso, el dirigente dice, bueno, y, y la, después de la plática, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si la gente le dice que está muy deprimida, que, tiene, que necesita atención? ¿Usted nos va a ayudar con eso? Entonces... Nuestro plan de trabajo, que tiene que ver con todas las áreas del establecimiento, se relaciona con una estrategia de comunicación que tiene que ver con los objetivos de trabajo. Eh, no generar sobreexpectativas de lo que podemos hacer, y tampoco hacer acciones por hacer, puntuales. ¿ya? Es importante comunicar, ¿por qué? Porque la comunicación es la base de, de la forma que nosotros nos relacionamos con el entorno, es la base de... Ustedes lo tienen, pero justo sabido que es la forma que nosotros eh, nos relacionamos con, con nuestro medio y satisfacemos nuestras necesidades, ya sea como en nuestro rol de funcionario o con, con, en nuestro rol también de ciudadano, nos movemos en un mundo de símbolos, de signos. Y esto tiene que ver también de qué forma yo integro, yo voy eh, generando las comunicaciones positivas para que la salud mental sea un tema que tenga un correlato desde, el, desde los actores sociales relevantes. Entonces, aquí nos hacemos la, la pregunta, eh, ¿por qué comunicar la salud mental? ¿Por qué hacer una estrategia específica de salud mental para comunicarla? ¿Ya? Y la respuesta es porque la desinformación nos genera prejuicios, ¿ya? los prejuicios nos generan estigma, y esto es la una de las principales barreras que sufren las personas que padecen de una enfermedad de salud mental, y que viven día a día a día la estigmatización, viven la falta de oportunidades, viven el miedo que tienen los otros respecto de, de, de la falta de información sobre el diagnóstico que tienen, o derechamente viven la discriminación. Nosotros tenemos muchos usuarios que llegan y nos dicen, ¿sabe que Necesito un certificado que, que me habilite para trabajar. ya pero la otra vez me hicieron uno que decía los medicamentos que yo tomaba, pero yo no quiero que diga eso. Solamente que el doctor, que el psiquiatra diga, si yo estoy en condiciones de hacer mi trabajo. Entonces, ¿de qué forma nosotros, como funcionarios de salud, eh, como trabajadores sociales también, eh, nosotros hacemos valer los derechos del, del usuario que es un ciudadano y que está en todo su derecho de dar a conocer su diagnóstico en salud mental no tiene, no tiene por qué eh, en, en, en el contexto de un, de un temor generalizado o de, de un estigma que, es, que existe sobre la enfermedad de salud mental por qué tener que transmitirle su diagnóstico no sé, de un trastorno bipolar, de una esquizofrenia a su empleador y eso le va a traer consecuencias y a muchos de nuestros usuarios le ha pasado eh, han tenido consecuencias a nivel laboral, han, han perdido trabajo, o, o derechamente eh, no, no pueden acceder a un trabajo por tener esa, ese miedo al, al que dirán a cuando yo me tome los medicamentos, a cuando yo le voy a decir, jefe, ¿sabe qué? Eh, necesito un permiso hoy día en la mañana porque tengo que ir al psiquiatra, a, tengo que ir al, al COSAM, a salud mental, a, a atenderme con el psicólogo. Entonces, Ahí como sociedad tenemos un rol importante. Como trabajadores sociales un rol más importante todavía que es de qué forma nosotros somos actores comunicacionales positivos que luchan contra el estigma y trabajan en la promoción y la prevención en salud mental desde la información. Y aquí vienen ya lo central de la, de la exposición que son las conclusiones o, lo, o los temas fundamentales. Primero tiene que ver con los desafíos para la salud mental comunitaria. La salud mental comunitaria eh, se opone un poco al, viene a ser una actualización sobre el enfoque clásico de la salud mental que estaba, que estaba relegado al, al manicomio, al, al loco, a encerrar al, al diferente, ¿ya? a esta persona que perdía todos sus derechos humanos al, al quedar encerrado en un hospital psiquiátrico muchas veces de por vida. ¿Ya? imagínense la violación a tus derechos humanos la violación a, tu, a, tu, a vivir tu vida que por tener una patología de salud mental eh, tengas que pasar toda tu vida incluso es peor que una condena de cárcel que es peor que, un, que, un, que una persona que hizo un asesinato aquí no hay una cadena perpetua que sea efectiva y que esté cierto año encerrado y después lo, lo sacan hay mucha gente en la historia, y todavía existe, gente que lleva toda su vida internada en un recinto hospitalario psiquiátrico. Entonces, es un tema que nos hace, que nos hace reflexionar bastante, eh, que, nos hace, que nos, como sociedad también nos pone en alerta de cómo, cómo nosotros, desde, lo, desde los funcionarios de la salud, desde el trabajo social, luchamos contra, este, contra esta institucionalización de los pacientes psiquiátricos. De los pacientes de salud mental. Entonces, la salud mental comunitaria viene a ser el enfoque de actualización, el enfoque más de realidad que tenemos en este, en este contexto actual, histórico, donde la base del, traba, del trabajo en salud mental no está dado por, por la terapia farmacológica, no está dado por, por la psicoterapia, no está dado por, por esos puntos. Está dado fundamentalmente en cómo el usuario, como la persona, el ciudadano o ciudadana, se inserta y puede vivir una vida lo más normal posible de acuerdo a su condición de salud en su entorno comunitario cercano. ¿De qué forma la persona que, que padece esta patología puede estar y disfrutar de todos sus derechos ciudadanos, que se respeten sus derechos humanos, que se respete su derecho a, a vivir una vida buena, una vida tranquila, a recibir y a entregar cariño, al aportar económicamente a la sociedad. Un montón de derechos que anteriormente eh, a muchas personas se les restringieron. Y se le catalogó, entre comillas, como loco, como loca, y pasaron directamente, sin ningún juicio previo, a estar encerrados toda su vida en un, en un Entonces, La salud mental comunitaria viene a, a ampliar la mirada respecto a la salud mental, que la salud mental no es, no es en este contexto un, algo inhabilitante. Es una enfermedad como cualquier otra, una patología como cualquier otra. Porque sería diferente tener una depresión bipolar, tener un trastorno del ánimo, tener un, una esquizofrenia, que otro tipo de enfermedad física. Ahí da para reflexionar. Respecto de cómo nosotros, como, como nosotros en nuestro rol también de comunidad, de ciudadano común y corriente, eh, generamos estigma también. Cómo nosotros también, como ciudadano común y corriente, integramos y también eh, incorporamos a las personas con un tema de salud mental, <coughs> como cualquier ciudadano, con todos sus derechos completos, ¿bien? aceptando la diferencia. Entonces, aquí. A nosotros se nos generan varios desafíos desde salud mental comunitaria. El primero es cómo comunicar la salud mental. ¿Ya? Y aquí yo tengo estas reflexiones, son ya más personales que, que institucionales. Ustedes saben que en la primera parte estaba hablando desde la institucionalidad, en la segunda parte estoy hablando como Alejandro Escudero Madrid, eh, trabajador social independiente. ¿Cómo comunicar la salud mental? Primero, estando en la agenda pública. El tener un tema posicionado en la agenda pública, que, te, que dé discusión, que esté siempre apareciendo en las noticias, que sea un tema que, que cuando alguien diga cuáles son los temas que tenemos en este territorio nosotros que abordar, siempre hay una mano que diga, no, pues tenemos que ver el tema de salud mental. ¿Eh? Que sea un tema importante. Que estemos siempre en la agenda pública, ya sea de las autoridades, ya sea legislativa, ya sea comunales, en, en nuestra delegación también, con políticas comunales, locales, de que tiendan a, a trabajar temas de salud mental. Eh, el otro punto importante también es cómo informar los temas de salud mental. ¿ya? Estar en la agenda pública, entonces, informando temas de salud mental, cosa que la salud mental sea un tema que se converse, sea un tema que, que se converse también, que genere acciones por parte de las autoridades, por parte de los medios de comunicación, por parte de los establecimientos educacionales. O sea que la salud mental que la promoción, la prevención de la salud mental y también el tratamiento de salud mental sea algo que se vaya normalizando, ¿bien? sea algo que se conversa, algo que yo puedo conversarle, no sé, a mi, a mi vecina, con la que, me, no sé, estuve conversando aquí de, lo, de los cortes de pasto, de, etcétera, etcétera, de la poda de los arbolitos de la plaza, eh, y que sea un tema de conversación y se genere confianza también en las personas que padecen un, una enfermedad de salud mental, que están pasando un episodio de salud mental complejo, y que también tengan la confianza de que es un tema que se puede hablar, y no un tema tabú, del que no se habla, del que no se dice nada. ¿Sí? Dar, dar, eh, dar a conocer también las formas de acceso y la oportunidad de atención en salud mental. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa mucho en, en salud mental que la gente... Eh, Después de mucho tiempo consulta, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede atender? Porque está el, existe el concepto de que una atención con psiquiatra es muy cara. Y sí, aquí en, en Chile y en gran parte del mundo, una atención con un médico psiquiatra es muy cara y es difícil de conseguir una hora. Por ejemplo, un psiquiatra particular acá en Chile eh, está alrededor de unos 80 dólares la Solamente la consulta. Entonces la gente tiene esa, esa barrera de acceso inicial, por no conocer los, eh, la, la forma que el sistema público atiende la salud mental, no conoce otra forma de alternativa que no sea, o el psiquiatra particular, que es muy caro, y que los medicamentos son carísimos, ¿ya? en Chile los medicamentos, entre paréntesis, son mucho más caros que en México. ¿ya? Es muy cara la, la medicina acá en Chile. Lo otro, también... Eh, si voy al... Nosotros tenemos cerca un hospital psiquiátrico, entonces mucha gente dice, ah, ya, no, está con crisis, de, no, tiene que ir al, al hospital psiquiátrico, ¿ya? Y ahí la van a dejar encerrada. Entonces, o encerrado. Entonces, se dan eso, eso, esa, esa imaginario colectivo que se genera en torno a la salud mental, de que es muy difícil tratarla, ¿ya? Entonces nosotros, como trabajadores sociales, como funcionarios de salud, tenemos que dar a conocer a través de estrategias comunicacionales, la oportunidad de atención, las formas de acceso a atención en salud mental. ¿Ya? Por ejemplo, la atención en salud mental, por darle un dato, eh, de nuestro, gran parte de nuestros usuarios no, no pagan en, en nuestra red pública. ya Que existe un, un sistema de salud donde ellos, si están categorizados en ciertas letras, eh, tienen atención gratuita en toda la red pública. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la otra lámina. El otro punto fundamental es reducir el estigma y trabajar por la integración social. Y este es el objetivo fundamental, central, eh, que debería a lo mejor debería, debería haber ido en la parte de abajito. Eh, Cómo nosotros desarrollamos instancias de trabajo comunitario, eh, generamos también voluntariado. Hay mucha gente en la comunidad que le gustaría poder participar eh, como voluntario en, en algún grupo, dando algún taller de manualidades, de artesanía, guiando un grupo de emprendedores, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay gente en la comunidad que quiere aportar. ¿ya? Y lo otro es la participación social activa y real. ¿ya? Mucho se habla de participación social, mucho se habla de... Acá, sobre todo en Chile, pasa mucho el tema de, eh, de que se hacen actividades y dicen ¡Oh, oh gran participación social! Oye, eso no eso no es participación social. Juntaste un montón de gente, le sacaste una foto y le diste un diploma. Eso no. Porque fueron. Porque fueron a escuchar a alguien que habló y la gente estaba más preocupada de, de, qué, hay, de qué hay de cóctel, qué hay de, de comer más después de que termine la reunión. Eso no es participación social. Eso es una foto de un grupo de gente que le diste tortita, un pastel con, con un vasito de refresco. No es más que eso. Entonces... ¿Qué pasa con la participación social? La participación social real y activa eh, incomoda. Porque te dice la verdad. La participación eh, social real eh, interpela a la autoridad y le dice, ¿sabe qué? En el hospital atienden mal. En el centro de salud mental, ¿sabe que eh, No hay dónde sentarse. Eh, hay muy pocas horas de psiquiatra. ¿Por qué no arreglan eso? Tengo derecho, yo pago impuestos. Entonces, la gente, eh, la comunidad en general, eh, genera estrategias de control social y genera esta, esta instancia. Pero las instancias formales de participación social en los servicios de salud, en general, son instancias de participación más funcional a lo que, a lo que hace el servicio. O sea, invitan personas, y esta es una, una visión más crítica invito a las, a, la a las personas, a la comunidad, como para la fotito, para el punto de prensa, pero cuando hay que reclamar, eh, no, no queda nadie. Cuando hay que exigir los derechos en de salud, eh, no sé, vaya a hablar con el diputado, vaya a hablar con el senador, vaya a hablar con quien pueda, pero no, no hay más. Entonces, ¿de qué forma nosotros del trabajo social generamos los espacios para una participación social activa, real, que de verdad de cuenta de una mejora y lucha por los derechos de la de atención y salud de las personas. La experiencia usuaria, gran tema. El otro día, hace unos días, una semana atrás creo, un par de semanas, estuve en un, un seminario, un webinar de experiencia usuaria. Y la última exposición, seguí atento todas las exposiciones, muy buenas, ideas muy innovadoras. Eh, cómo usa la tecnología, presentaciones muy interactivas, muy lindas. Y la última presentación la hacía como el experto que traían eh, del laboratorio de, de innovación. Y este experto, eh, que no trabaja en, en área pública, pero sí trabajó en su momento en área pública, eh, habla sobre de qué forma nosotros, eh, lo, ustedes, ¿no? o sea, los, los del área pública, que generan estrategias de satisfacción usuario de experiencia usuaria sobre la idea que ya tienen preconcebida de qué es lo que necesita la gente. No hay un análisis real, no hay una medición real, ya esto vamos al, a ponernos un poquito más, más riguroso en temas de, de la medición más científica de los datos que estamos trabajando en, en nuestra área de calidad de atención. Eh, ¿Cómo tú mides...? cómo tú generas instrumentos válidos para pedir eh, mejora respecto de la, de, de la experiencia usuaria. Experiencia usuaria definida como de qué forma me siento yo incluso antes de llegar a mi centro de salud. Por ejemplo, que esto se llama, en la experiencia usuaria, le llaman como la, el diseño del viaje. Entonces, primer lugar, Punto. ¿Supe dónde estaba el centro de salud? Uno. ¿Había señalética clara que dijera que en ese lugar tenía que llegar? Dos. Si voy en auto, ¿tuve dónde estacionarme? Tres. ¿Es seguro el entorno donde, donde tengo que caminar? Cuatro. Eh, cuando yo ingresé el, el, al espacio, eh, ¿supe dónde ir? No estuve perdido dando vueltas por todos lados y preguntándole a cualquier persona, eh, ¿sabe señorita dónde está esto? ¿Estaba claramente definido dónde estaban los espacios donde tenía que llegar? La experiencia de atención humana, cuando ya me atiende una persona, me habla una persona, eh, fue grata, respondió a mi pregunta, eh, me entregó bien la información eh, o me sentí pidiendo un favor, así poco menos me retaron, me regañaron ahí. Entonces, ¿qué pasa en la sensación de la experiencia del, del usuario? De la usuaria? Nosotros sobrepasamos en lo, en lo teórico, porque estamos trabajando fuertemente en esto, pero es difícil. Esto no llegaría a hacerlo de un día para otro. Porque es toda una cultura eh, con la cual eh, luchar. Y también los recursos muchas veces están destinados, en, ustedes saben en salud más claro que yo, que siempre están destinados a las prestaciones más clínicas. Si como, hay plata para esto, sí, pero lo vamos a gastar en más horas de esto. En, más, en habilitar Vox para atención, en habilitar consultas. Entonces, el área que es de desarrollo, que tiene que ver con cómo se siente el usuario respecto de su atención, es un área que es bastante poco explorada. ¿ya? Y muchas veces se diseña, no desde la experiencia del usuario, no desde cómo le fue al usuario, sino que se diseña desde la concepción de, eh, de los tomadores de decisiones, y finalmente son los que invierten. Hoy nos llegó plata para pantallas en todas las salas del, del establecimiento. Vamos a poner pantalla grandes y vamos a pasar videos de prevención. Pero, ¿cuánta plata te gastaste en las pantallas? Y realmente eso mejora la calidad de atención de las personas? Y efectivamente la pantalla va a estar dando los videos de prevención o van a estar viendo la telenovela o el, o el noticiario. ¿Ya? Entonces, ahí en, en esos temas de experiencia usuaria, lo que nos decía el especialista que, no, que nos dio esa, esa plática, es que muchas veces en el, en el ámbito privado, lo que hace él, él, si la aplicación o el diseño de experiencia que está realizando no funciona, él al otro día no tiene trabajo. Así es simple, le cortan su contrato. O sea, le dicen, mira, arregla la plataforma para que ingrese para, o, el, o el espacio y si sus recomendaciones no son aceptadas, eh, no, se queda sin trabajo, así derechamente. En cambio, en el ámbito público se da un, un vicio en el, en el procedimiento de que existe mucha, o es una crítica general a las reparticiones públicas. Existe una, un, un, un, un concepto ya adquirido, un poco soberbio, de que siempre nosotros sabemos lo que la gente necesita. A lo mejor los trabajadores sociales estamos más cercanos a ese, a ese relato porque nosotros estamos todo el día con la gente. Lo escuchamos. Pero cuando los tomadores de decisiones, la gente que invierte, la gente que genera los gastos administrativos, te dice, eh, no, esto se va a hacer esto en vez de esto otro, eh, muchas veces va desde de la mano de muchos conceptos ya adquiridos o, o de otros temas que, que mejor no vale la pena eh, pronunciar, pero creo que tienen que ver con la mala asignación de los recursos y mal gasto de los recursos públicos. Entonces, el desafío aquí concreto es cómo eh, este trabajador social, este, este equipo de trabajo social, genera estrategia de cómo me gustaría a mí, a mí Alejandro Escudero, que me atendieran cuando yo voy al médico como que me atendieran cuando yo voy al, a, mi, a mi centro de salud familiar en la atención primaria. Me gustaría a mí tomar mi teléfono y llamar y, y que me contesten, sería maravilloso. Que si yo pudiera pedir la hora por internet, no sé, se me ocurre, si yo pudiera eh, poder pedir, elegir la hora que puedo tomar, y no que me den una hora de atención a las 7 de la mañana y si está lloviendo y aquí hace frío, y nosotros vivimos cerca de la cordillera. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ser atendido? Y en base a eso, nosotros podemos ir trabajando, desde el trabajo social, apropiémonos de estos conceptos nuevos, ahí, ahí está la invitación y el desafío. ¿Cómo el trabajo social puede eh, apropiarse de estos conceptos como la experiencia usuaria, como el trabajo en reducción del estigma, y, como y con los, la temática de la comunicación? Eh, apropiarse de las nuevas tecnologías la experiencia usuaria el diseño tiene que ser con datos reales no tiene que ser desde un desde datos eh, por porque se, ¿sabe? se me ocurrió jefe que podíamos poner pantalla porque a mí me gustan las teles grandes y se ve bonito no no, no, no no tiene fundamento científico y de verdad te va a servir la televisión van a poner programación de verdad que sea de prevención y promoción de salud ¿Esa promoción y prevención de salud que tú quieres poner en la pantalla tiene un efecto sobre los usuarios? ¿O las personas se me van a estresar más en la sala de espera poniéndole una pantalla que está hablando de todo el día de, de, de problemas de salud? Entonces, a pensar bien, más que a pensar bien, a pensar bien cómo vamos a hacer la medición. Y que son los usuarios que siempre deben estar en el centro. Aquí no hay, no, hay no hay otra forma de, de, de verlo. Ellos son los que tienen que decir de qué forma se sienten mejor en la atención, de qué forma eh, pueden mejorar el espacio y también la forma que, en que van a atenderse su salud. Y muchas veces no necesitamos tanta plata, tanto dinero. Muchas veces necesitamos mejor trato. Estamos hablando de todo el personal. Mejor trato. Muchas veces hay que limpiar más los servicios higiénicos. Muchas veces hay que cambiar la, la iluminación, sacar esa iluminación antigua que tenemos y poner una iluminación... Que se vea más clarito. Eh, muchas veces hay que ventilar mejor las cosas que no son caras. El saludar. Buenos días, señora. Eso es caro. <ríe> De hecho, gratis. Y bueno, la última lámina ya va a ir cerrando. El tema del desarrollo organizacional. El trabajo social, desde una perspectiva histórica también, pero en el último tiempo como hablamos de gerencia, eh, tiene que ver con, con temas de desarrollo organizacional de forma fundamental. ¿ya? Nuestra, nuestra profesión tiene habilidad y tiene conocimiento específico y muy fuerte en muchas en mucha áreas. Y tenemos conexión con las personas, que es algo que no es no gratis. Muchas disciplinas, mucho, muchas profesiones tienen dificultad para relacionarse, para relacionarse con las personas, para llegar, para ser asertivos. A nosotros eso nos sale casi a flor de piel, no sale natural. Entonces ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Trabajar la planificación estratégica bien hecha, eh, de buena forma, ¿ya? es un, un gran desafío para el desarrollo organizacional. Eh, hacer, No hacer por hacer, sino que todas las acciones que hagamos en nuestro establecimiento tienen que estar mandatadas y tienen que estar contextualizadas en nuestra planificación estratégica. No hay otra forma. Tienen que ser eh, reflejo de nuestros valores. ¿Por qué, voy a hacer, ¿Por qué voy a poner una pantalla? Me estoy enseñando con las pantallas, pero a mí me gustan. De hecho, yo tengo fuera de mi oficina una pantalla donde paso, paso informaciones. Eh, ¿De qué forma eh, las pantallas yo eh, lo, lo transmito dentro de mi, o, o lo incluyo dentro de, mi, de mis valores institucionales? Si algo no está dentro de mis valores institucionales, pensémoslo bien. ¿Está, ¿Está bien lo que estamos haciendo o, o no estamos equivocando el camino? Otro punto de trabajo, y aquí en planificación estratégica, en gerencia, en gerencia organizacional, y en temas de, de coaching y todos los conceptos eh, más modernos, el trabajo social tiene mucho que decir. Hay mucho, mucho, mucho, mucho que hacer. Y como les decía recién, el trabajador social, la trabajador social tiene habilidades, tiene muchas habilidades, entre comillas, habilidades nuevas, blanda. Hay gente que llega, gente que tiene el ton de la palabra. Yo le digo eso, resume, el resumen, el don de la palabra. Respecto del clima organizacional también. ¿De qué forma el, el trabajador social puede apropiarse también de ciertas áreas que muchas veces son, son campos de los comunicadores? Eh, el tema de la comunicación interna, eh, la participación en el tema de estrategias de autocuidado. Tienen que ver más que, más que mandar una información, es de qué forma yo mantengo informada a mi gente a mis compañeros, al equipo de trabajo. De forma, lucho contra la información de pasillo, contra el, el que, oye, ¿sabéis qué? Ah, va a pasar esto. O está pasando esto y, y va a pasar esto. Entonces, hay mucha, una nube de, de suposiciones que, que generan efectos negativos en el clima organizacional, y generan daño a los equipos. ¿ya? que dañan también la capacidad de liderazgo de, de los directivos. Entonces, en ese sentido, eh, eh, trabajar en clima organizacional es un desafío fundamental. Eh, las comunicaciones internas son una buena herramienta. Si se usan bien, si se trabajan bien, eh, siempre van a haber eh, siempre van a haber problemitas, pero tratar de que sean lo menos posible. Pero si va a pasar algo, mejor que se sepa y que se sepa formalmente y mandar un comunicado, informar de todo lo que está pasando, informar de los beneficios, informar de, lo, de las noticias malas, también se informan, todo contarlo. Y en ese sentido, transparentar la información para una organización, la información que se puede transparentar, por supuesto, y de acuerdo a los roles y niveles de cada uno, es una buena estrategia. Luego, otro participación eh, real de los trabajadores de salud. Muchas veces, el no dar la opinión, el no participar, el no generar eh, espacios, aquí se ha hablado bastante del tema del fortalecimiento gremial, del trabajo social, eh, tiene que tener eh, un correlato respecto del, de la forma que se hacen las cosas en mi organización. Cuando mi voz es escuchada, estoy hablando ya de, de la organización, de los trabajadores, eh, y se genera un, un clima de diálogo laboral positivo, Claramente el clima organizacional va, va mejorando. Y lo otro también, y especialmente la gente que atiende en salud, que ha sido un, un equipo de trabajo de primera línea, muy golpeado, muy saturado, eh, estrategias de autocuidado eficiente. Aquí hay que, hay que trabajar con, con, con estrategias. Eh, seguimos el mismo concepto. No hagamos acciones, no hagamos cositas pequeñitas. Eh, que sea parte de una estrategia que esa estrategia tenga participación tanto de los, funcione, de los funcionarios para trabajar en ese tema. Y que esa estrategia también se comunique. Y ahí tenemos los tres hilitos de ese clima organizacional. El desarrollo de los trabajadores de salud eh, tiene que ver primero con la capacitación, la formación. Ustedes están acá ahora formándose, capacitándose. Las compensaciones. Aquí espero todos los aplausos. Yo creo que el, la remuneración o las compensaciones, tanto económicas como, como en beneficio que tienen los funcionarios eh, de la salud, deben ser acorde al mercado, al mercado laboral actual. O sea, tienen que tener buenos sueldos, tienen que estar, el, el trabajador tiene que estar compensado, tiene que estar bien en su, en su fuero económico también. ¿sí? Porque aquí de Superman y Supergirl está, está lleno, pero pero a veces la pasamos mal en la casa o no, no, no alcanzamos a llegar bien a fin de mes. Entonces, el trabajo que yo realizo tiene que, estar, tiene que ser un trabajo bien compensado. Y con eso, el trabajador, por supuesto, como todos nosotros, si somos bien pagados, vamos a estar felices trabajando y vamos a estar va a ser un punto que nos va a confortar, reconfortar bastante en nuestra, en nuestra vida y va a permitir que nos desarrollamos con nuestros proyectos de vida como, como corresponde, en familiares. Eso relacionado también con la estabilidad laboral. No tener el miedo constante de que me van a cambiar a fin de año. No tener inestabilidad en los contratos. Eh, el sentirse seguro en el trabajo es un factor fundamental para la salud mental del trabajador. Ese trabajador que está con un sueldo de acuerdo a su, a su grado, de acuerdo a su especialización, que tiene certeza de que tiene trabajo y que lo va a seguir teniendo, que tiene estrategias de auto cuidado, va a ser un, un trabajador que, va a atender, que debiera atender muy bien, ¿cierto? No tiene ningún argumento para decir, sabes que estoy No. Hay un buen sueldo, hay capacitación, hay estabilidad laboral y hay posibilidades de crecer, de hacer carrera. Espectacular. Para cerrar, los dos últimos puntos, diálogo social, entre los mandantes, la jefatura y los trabajadores y el rol de los gremios, tanto profesionales como los gremios de las asociaciones de funcionarios, eh, debe ser... <coughs> por supuesto en un marco de respeto y de, de un buen diálogo social, y para crear mejores espacios de desarrollo para los trabajadores y trabajadoras de salud Bueno, esa sería mi, mi presentación. Ah, había hecho, tenía otra, ya, un minuto, la repasamos muy rápido. Los desafíos de la política pública, primero, fortalecer el marco legal, tenemos que tener institucionalidad en temas de, de política pública, respecto del marco legal y las certezas que nos da ese marco legal, Nueva, eh, nosotros en Chile tenemos hace muy poco tiempo una ley de salud mental que salió pero esta ley de salud mental no tiene mucha participación o no aborda todos los tópicos que, que las organizaciones de usuarios quisieran haber abordado y los especialistas y las organizaciones gremiales entonces es una ley que le falta entonces desde mi punto de vista la política pública en salud mental en nuestro país, de Chile eh, debiera fortalecerse lo otro es la asignación de recursos en México, en la asignación de, de presupuesto, estuve investigando entre el año 2013 y el 2021, asciende aproximadamente al 2.1% del presupuesto total de salud. ¿ya? Eh, no es muy diferente de lo que pasa en Chile, que en Chile está en torno al 2%. Ya tenemos presupuestos destinados a la salud mental muy bajos respecto del presupuesto de la salud general, solo el 2%. Y en... en va a ser el parámetro con, la, con los países de ingresos medios o altos de, de a nivel internacional, estos países invierten entre el 2.4 y el 5.1 de gasto en, en salud, en salud mental. Lo otro, para mejorar el tema de, de cobertura en salud mental, eh, Chile tiene un sistema, dos sistemas de salud, un sistema público y un sistema privado. El sistema público se llama Fondo Nacional de Salud, y ahí se incorpora a las personas incluso carentes de recursos, que se califica con letra A, y ellos solamente pueden optar a atenciones dentro de la red pública de salud. Letra B, letras, letra B es la segunda letra que es para los, los trabajadores con más bajo ingreso. Ellos tienen gratuidad en atención en toda la red pública, pero si quieren optar, por ejemplo, una consulta médica privada, pueden hacerlo y pueden comprar, un pagar su atención con un arancel rebajado así como también exámenes y otro tipo de prestaciones, incluso operaciones. Ellos pueden atenderse en una clínica privada sin problema pagando los aranceles que corresponden a su letra, o sea, es como un seguro de salud eh, universal. Y así con la otras letra del de, de FONASA que van, del Fondo Nacional de Salud, que van teniendo coberturas de acuerdo a su, a su atención. Y el otro sistema de salud que tenemos es el sistema de ISAPRE, que es un sistema privado, pero... El problema que se genera en Isapre es que las prestaciones de salud mental están, están siempre, eh, como un, eh, un seguro privado, están eh, segmentadas y están, eh, tienen muy baja cobertura, más o menos cercano al 30%. Imagínense en caso de una hospitalización por tema de salud mental, eh, no tiene cobertura casi. ¿ya? Y lo otro, para finalizar, ahora sí que sí, salud mental en todas las políticas. ¿ya? La salud mental debe ser un eje transversal del proceso de elaboración y el ciclo completo de la política pública. Cuando se piensa en diseño de políticas públicas, tiene que estar presente la lectura de la salud mental en educación, en obras públicas, en política de seguridad, en todo ámbito de cosas, siempre tiene que estar una mirada desde la salud mental. Esa sería mi propuesta final. Eh, le agradezco mucho el tiempo, no sé si me pasé mucho. Muy bien. Muchas gracias al maestro Alejandro Escudero por esta muy interesante también y muy panorámica, muy profunda y muy amplia explicación sobre el tema de los servicios de salud mental comunitarios. Creo que es fundamental este tema. Vamos a darle unos minutitos porque hay varias preguntas. Ya nos está esperando el doctor Alfredo Carballeda. Vamos a robarle tres minutitos más. Dice, buena reflexión sobre derechos humanos, derechos de los usuarios, porque las instituciones públicas están fundamentadas o deben de ser fundamentadas en la visión de derechos. Como trabajadores sociales debemos asumir nuestros roles laborales, desarrollarlos con profesionalidad para que no sean asumidos por otras personas. ¿Cree usted que la salud mental está muy abandonada por las políticas públicas en Latinoamérica? ¿Y cómo vincular ¿no? la intervención más individual en salud mental con la intervención comunitaria en salud mental. ¿Serían esos? Le damos unos minutitos a Alejandro para que pueda explicar y dar respuesta y dar conclusiones. Bueno, un agrado este, este espacio y la, y la posibilidad de, de responder preguntas. Eh, la primera tiene que ver con, a ver con con el tema de voy a responder una y voy a hacer un resumen. Global. La, el, ¿Cuál es la diferencia entre, eh, que me gustó la pregunta de, de, de, la, de la atención clínica individual y, la, y, la, y la, el trabajo comunitario? Yo creo un desafío tremendo, de hecho, eh, siendo súper eh, transparente con lo que pasa en, en nuestra realidad también, eh, claro, nosotros podemos mostrar una realidad súper linda, eh, super, eh, como que tenemos mucha idea y tenemos mucho desarrollo en el tema de salud mental comunitaria, pero en estricto rigor, cuando hay que hacer trabajo comunitario, eh, tiene resistencia de parte del equipo clínico. Todavía creo que falta mucho eh, para lograr que este, y por eso es importante trabajar eh, la planificación estratégica, trabajar misión, visión, valores, y trabajar planes de trabajo en, en temas de comunicación y de trabajo comunitario, porque hay que convencer no solamente al, al usuario de que participe en tu actividad, sino que hay que convencer al resto del equipo clínico de que efectivamente eh, el trabajo comunitario tiene tan buenos resultados eh, como, como, un proceso, como es parte del proceso de atención en salud mental. El, el participar de un grupo, así, pucha, en... En Chile no hay una cultura tan, tan comunitaria como en, como en México, o como en el resto de países de Latinoamérica. Eh, en Chile, la cultura generalmente, eh, Chile es un país muy neoliberal, Chile es un país muy individualista, eh, y eso lo digo porque yo viví en México un tiempo, esa pasantía que habla el I, eh, donde compartimos bastante, eh, me pude dar cuenta de, de la forma en que la gente participa y se relaciona. Si bien, eh, de una forma más, más cercana, la gente conversa más. Acá no, escucha, mira, yo les digo de la verdad, yo hay una casa, eh, no sé cómo se llama el vecino del lado, y no sé cómo se llama mi vecina del lado. Los saludo, pero no, no sé cómo se llama, yo no tengo idea. Y llevo como un año y medio acá. Entonces, cuesta mucho convencer al equipo eh, de hacer trabajo comunitario, eh, para hacer trabajo en comunidad cuesta mucho también convencer a las organizaciones que te tomen en cuenta para trabajar contigo que te dicen, Pucha, aquí vienen siempre a tomarse fotos, vienen como a hacer su pega y, y, y nos venden humo, nos venden ilusiones y después nos dejan solos. Y especialmente, todos aparecen cerca de las elecciones, entonces a nosotros no hay nos interés. Eh, entonces, ¿de qué forma el, este trabajo que, se, que hace el Salud Mental Comunitaria se va haciendo en el marco de un plan? Se va haciendo en el marco de una estrategia real y el equipo clínico se suma a esa estrategia. Nosotros tenemos equipos que son transdisciplinarios, tenemos desde psiquiatras hasta, hasta técnicos y auxiliares. Eh, pero cuesta un poquito hacer que esa visión del trabajo con la comunidad sea visto como parte de un trabajo de salud mental de especialidad. ¿no? Porque, ¿qué nos dicen? Y bueno, es una lucha cotidiana que nosotros tenemos en, en, acá en, en nuestra unidad. Eh, no, eso es de salud primaria. Eso no pertenece a salud mental de especialidad. Y claro, el discurso nuestro de comunidades, ¿no? nosotros somos los referentes en nuestro territorio de salud mental. Entonces, claro, cuesta, está siempre esa disociación entre lo, lo supuestamente clínico, lo que pasa dentro de un box, donde hay atención por médico, por psicólogo, la psicoterapia y todo el resto de, de trabajo, y un poquito la, la desconexión con esta parte del tratamiento, que también es muy importante, y que tiene que ver con, al usuario en, en su contexto comunitario cuesta un poquito todavía ese punto. Y, el otro, la, y la otra pregunta, el, no me acuerdo cuál era la, la otra. Esta parte de el vínculo también con la visión de derechos con los usuarios, poner en el centro a los usuarios. Sí, mira. nosotros trabajamos con un consejo ciudadano, tenemos un consejo ciudadano constituido, pero muchas veces eh, este, entre comillas, adoctrinamiento que existe por las instituciones hacia, hacia las personas, y que tiene que ver con esa visión de, de dominación que existe del, de la estructura, o sea, eh, muchas veces no se atreven a traspasar esa, esa molestia, esa queja, en un contexto relativamente estructurado que es una, una reunión de, de una asociación de, de amigos de salud mental, por ejemplo. Como, como nosotros tenemos un consejo ciudadano en en salud mental. Pero el llamado que nosotros le hacemos a la, a la comunidad es que exija su derecho, que pueda eh, organizarse, tener eh, voz, porque si no tienen voz directamente ellos, eh, la salud cada vez eh, no va a ser lo que ellos quieren que sea la salud, sino va a ser lo que los políticos y los tomadores de decisiones quieren que sea la salud. Y muchas veces los políticos, aunque tengan muy buenas intenciones, a mí también me gusta la política y soy político, pero... Muchas veces los políticos, que tengan muy buenas intenciones, no manejan estos conceptos que hablábamos de la experiencia usuaria. El que sabe cómo tiene que ser la atención de salud mental es la persona que va y que se atiende en salud mental. Es su familiar. Es la persona que vive el proceso. No es al que llega y viene con ideas de que se le ocurrió que debiera ser así. Eso no tiene mucho asidero científico. No tiene mucho asidero en, en la realidad. Pero la persona que vive con una tema de salud mental, con una patología de salud mental, y que sabe cómo le gustaría que fuera mejorada su atención, que le haría mejor para su proceso, o que no le gusta de lo que está pasando, eh, tienen que empoderarse y tomar eh, por su propia palabra lo, los derechos que, que tienen que ejercer. Muy Eso bien. Sería, parte, Muy bien, muchísimas gracias, queremos agradecer mucho al maestro Alejandro Escudero, eh, de allá de Chile, desde la provincia de los Andes, y la red de investigaciones de estudios avanzados en trabajo social, y el colegio de licenciados en trabajo social del estado de Sonora en México otorga la presente constancia al maestro Alejandro Escudero por su participación como conferencista magistral con el tema fundamentos de eh, la atención de salud mental comunitaria. Ciudad de México a 9 de octubre del 2001. Muchísimas gracias. Ahorita te enviaremos por correo tu constancia y agradecer mucho la parte que has Increíble. hecho. Muchas gracias. Cariño para todo y a no decaer en la lucha, estimados colegas y colegas de todo México. Así que seguimos Luchando por el trabajo social. Muchas gracias. Uh -huh. Y bueno.